Bailamos en la noche, vigilando nuestro plan Perfilando teorías, adornando la verdad Haciendo que el derroche, no nos deje malgastar El tiempo necesario que quisiste agotar, que pudiste acortar, ya no es tarde para hablar. No digas que no entraste aquí sabiendo que podía surgir la reverencia de. no fuera muy sutil mostrar lo oscuro que hay en mí fuiste la musa que logró que me aleja. Haciéndole mi dolor Todo lo bueno que hay en un baile parado. No digas que no entraste aquí sabiendo.